¿Acaso creó Dios lo mortal y lo corruptible? ¿De qué le sirve al bien amado Hijo de Dios lo que ha de morir? Sin embargo, lo que es neutro no puede ver la muerte, pues allí no se han depositado pensamientos de miedo ni se ha hecho de ello una parodia del amor. La neutralidad del cuerpo lo protege, mientras siga siendo útil. Una vez que no tenga ningún propósito, se dejará a un lado. No es que haya enfermado, esté viejo o lesionado. Es que simplemente no tiene ya ninguna función, es innecesario y por consiguiente se le desecha. Haz que hoy no vea en Él más que esto, algo que es útil por un tiempo y apto para servir, que se conserva mientras pueda ser de provecho y luego es reemplazado por algo mejor. Mi cuerpo, Padre, no puede ser tu Hijo y lo que no ha sido creado no puede ser ni pecaminoso, ni inocente, ni bueno, ni malo. Déjame pues valerme de este sueño para poder ser de ayuda en tu plan de que despertemos de todos los sueños que urdimos. Mi cuerpo es algo completamente neutro. Amén.